Llevo mi cabello lacio porque me considero que soy una persona de no siempre acostumbrarme a un mismo tipo de cabello. Siempre acostumbro a estar cambiándome, a poder tener la diversidad de mi cabello. En ocasiones puedo tener extensiones, tenerlo lacio, tener trenzas, como muchas veces sencillamente hacerme una molla con mi mismo cabello. Prefiero tenerlo así, ser una persona diversa y no acostumbrarme siempre a estar determinadamente.